middle el paquete, venga. ¡Que del pueblo! ¡Se acercan aliados. ¡Tenemos un hombre! ¡Blancos en campo! ¡Cabo ¡Enemigos! ¡Cerca de esos bloques de hormigón! Vienen por el este. Fabricio, atrapado. ¡Atrapuesto! ¡A los en campo abierto! ¡Vienen por el este! ¡Se acercan, amigos! ¡Cuidado, RPG! ¡Arriba! En la segunda planta. ¡Que la nada! ¡Salid de ahí! ¡Sentos aliados a las seis! Objetivo a la vista. Tenemos la estación de televisión cerrada y rodeada, señor. Bien, poneos en posición para entrar. Mi rastro de Al-Assad, señor. De acuerdo, Marines, retroceded con calma. Eh, sí, un punto para la inteligencia militar. Briggs, corta esa mierda. Recibido, de todas formas tengo algo mejor. Aquí Perro Rojo, estación de televisión asegurada. No hay rastro de Al-Assad. La emisión es una grabación. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Recibido, mando. Corto. Marines, reunidos. Tenemos una nueva misión. Coged vuestro equipo y preparaos para marcharnos. ¡Vamos! Después de duros combates los marines comen El tanque de la compañía Alpha está bloqueado a medio kilómetro al sur de aquí. Hay que darse a prisa. ¡Vamos! Venga, venga. Y ¡Hemos caído! ¡Hemos caído! ¡Fuego de supresión sobre ese edificio! ¡Tenemos que avanzar! ¡Ay, señor Vicky! ¡Tú arriba! ¡Nosotros cubriremos esta zona! Se acercan más tropas enemigas al tanque Lleguen allí lo antes posible Recibido, estamos trabajando en ello, corto ¡Despejado! Eso es marcado No enemigo Despejado En la segunda planta ¡Despejado! ¡A cubierto! El ¡Hombre abatido! ¡Liquidado! ¡Mirrigo! ¡Planta baja! Señor, actúa ahí el montón. ¡Cállate y manténlos inmovilizados! <risa> ¡Resubido! ¡Cuarda de su presión! Rubia, la segunda planta y liquida esos tanques. Alfa 6, ¿cuál es vuestro estado? ¡Cambio! Todavía está rodeados, señor. Quedamos cuatro, pero el tanque sigue bien. ¡Cambio! Contactos al dente y más flanqueando por el sur. Aguantad el perímetro. ¡Lamos es seis aquí por ¡El cañón principal no funciona! ¡Pero todavía tenemos nuestra ametralladora! Se está acercando con paquetes de duradores. No dejéis que comer. It works. No Charlie, Bravo 6, solicitando fuego de apoyo aéreo, cambio. Alfa 6, ¿cuál es vuestro estado? Cambio. Todavía está bloqueado, señor. Quedamos cuatro, pero el tanque sigue bien. ¡Cambio! Contactos al este y más flanqueando por el sur. Aguantad el perímetro. Bravo 6, aquí Javalí. El cañón principal no. de su posición, cambio. Dos Charlie Bravo 6, solicitando de apoyo aéreo, cambio. En negativo, Bravo 6, hay un antiaéreo enemigo al sur de vuestra posición. Hasta que sea destruido, no podemos arriesgarnos a enviar más helicópteros, cambio. Jackson, encuentro el antiaéreo y acaba con él para recibir apoyo aéreo. López, que insumible. De acuerdo, vamos. a Asegurar la ruta oeste ya aquí este tanque comparemos posiciones aquí aquí y aquí y les daremos algo de tiempo a los ingenieros para que pongan a funcionar el tanque hurra